Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Gil, soy formador y coach inmobiliario y llevo en la profesión desde el año 1994. A partir de 2012 me recorrí España, o prácticamente toda España, enseñando y entrenando a profesionales inmobiliarios. Y hoy te hablo desde Momax San Feliu, si eres un profesional inmobiliario y quieres subir de nivel, quieres mejorar, no lo dudes, ponte en contacto con ellos, en este email envías tus datos y te informarán absolutamente de todo. Yo personalmente voy a estar ayudándote y apoyándote y entrenándote para que consigas subir de nivel, para que consigas ser más productivo y sobre todo más efectivo. Así que no lo dudes, ponte en contacto, tenéis una entrevista y yo te lo explicará absolutamente todo. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias. Hasta luego.